Unidad 2, parte 2. Estado de situación de la educación inclusiva en Uruguay. Curso autogestionado, educación inclusiva y discapacidad. Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Como en el resto de los países en Uruguay, se crearon en el siglo XX las escuelas especiales para atender a los y las estudiantes con discapacidad, Bajo el modelo médico rehabilitador que sostenía que lo mejor era brindar una educación especializada para este tipo de estudiantes que presentaban necesidades educativas especiales, de forma separada de los demás estudiantes. Sin embargo, desde el retorno a la democracia se registraron algunas experiencias piloto para lograr la integración de estudiantes con discapacidad en la educación común sobre todo eh, focalizada en aquellos estudiantes que podían adaptarse a los ritmos y al currículum de los demás estudiantes eh, sin discapacidad. Fue a partir de 2006 que Uruguay fue adoptando legislación que apunta a garantizar el acceso universal en la educación y la igualdad de oportunidades para que los estudiantes con discapacidad puedan estudiar junto a estudiantes sin discapacidad en todos los niveles educativos con los apoyos necesarios. El Plan de Desarrollo Educativo para el Periodo 2020-2024 establece que la educación inclusiva es una política que debe atravesar todos los niveles del sistema educativo formal. La Mesa de Educación Inclusiva de ANEP, creada en 2017, se propone como líneas de intervención para este periodo el desarrollo y fortalecimiento de la inclusión educativa de los niños y jóvenes en situación de discapacidad, brindando apoyos especializados y promoviendo recursos en los centros educativos. También se propone el diseño de sistemas de apoyo a las trayectorias educativas y el acompañamiento para estudiantes de educación media, favoreciendo el desarrollo de centros de recursos a nivel territorial. A pesar de estos avances, datos de ANEP de 2013 muestran que todavía una amplia mayoría de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad asisten a la escuela especial, casi el 60%. Asimismo, datos más recientes de ANEP muestran que de la totalidad de estudiantes con discapacidad que estaban matriculados en sexto año de educación especial en 2021, solo el 13% egresó a UTU y únicamente el 4% siguió estudiando en secundaria. Esto da cuenta de las barreras que existen para que los estudiantes con discapacidad continúen su trayectoria educativa y culminen la oblig educación obligatoria. Las principales barreras para los estudiantes con discapacidad en la educación común son el rechazo o el establecimiento de cuotas para aceptar un número acotado de estudiantes con discapacidad por generación de parte del centro educativo, la exigencia de los centros educativos de que el estudiante con discapacidad asista con un acompañante externo, a veces incluso sin conocer al estudiante el recorte de horario para la asistencia de los estudiantes con discapacidad o el impedimento de que cursen algunas materias porque son muy difíciles, la falta de formación docente para atender a la diversidad del estudiantado y la resistencia de algunos equipos educativos a incluir porque no se sienten preparados para recibir y enseñar a estudiantes con discapacidad. Todas estas barreras tienen consecuencia para el ejercicio de otros derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, no terminar la educación obligatoria puede repercutir negativamente en las posibilidades de esa persona para acceder a trabajos dignos, bien remunerados y lograr mayores niveles de autonomía. Por eso, en 2016, el Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le recomendó al Estado Uruguayo la elaboración de una hoja de ruta para la transición hacia la educación inclusiva en todos los niveles educativos, la formación específica a docentes, la disposición de recursos y apoyos esenciales para la educación, que se tomen en cuenta las personas con discapacidad intelectual y psicosocial en la elaboración de dicha hoja de ruta y para la asignación de estos recursos, que los docentes sean informados respecto de los derechos de las personas con discapacidad, que se lleven a cabo campañas de toma de conciencia dirigidas a la sociedad en general con el objetivo de fomentar la educación inclusiva y de calidad. En resumen, en Uruguay se vienen realizando importantes avances y buenas prácticas de educación inclusiva en los distintos niveles de la educación. Sin embargo, aún son numerosas las barreras que deben atravesar los estudiantes con discapacidad y sus familias para que su inclusión en el sistema educativo común sea exitosa. Se requiere mucho compromiso de las familias, de las escuelas y un conocimiento de cuáles son los derechos de las personas con discapacidad y los mecanismos para denunciar cuando estos derechos no se respetan. Nos encontramos en una etapa de transición en la que los estudiantes con discapacidad, las familias y los centros educativos que apuestan por la inclusión, están abriendo el camino para que todo el sistema educativo pueda brindar una educación inclusiva y de calidad, que beneficie a todos los estudiantes y a la sociedad en su conjunto. Fin de la presentación.